we don't know Con nadie, con dos o tres La vida en la calle no es como crees No creas en nada, ni en lo que ves Ella en visita ganar y perder Conozco las ratas y las cucarachas Por plata, por fama, son putas paratas en creepy, la base maltrata Dog me va a y yo estoy crack house Ja Te quieren ver bien hasta que lo estás Ja Ja Yo no jodo con ratas interesadas. Ja Ja Que la chupes son y estos carreca. Ja Hemos dado palos por toda la ciudad Ja Siempre fumando loud, creo en dinero. El amor no es real. ANB como la NBA, tiro de tres y sé que voy a encestar. Como ANOCA, todo esto no me llena. En el estudio bebiendo botella, me hablan al WhatsApp. Es Tatiana. Estoy con mi equipo, esto es hasta el final. maldita peli soy un ley en bebo lindo bebo geni, geni, fumando gelato, fumando porro <tose> de geni, gana, gana, de perder, gana, gana, de